Hoy toca el capítulo 2, este sería el capítulo 2, bueno quería decirles que en la descripción del vídeo voy a dejar el link de Sangster para que se pasen por su canal, sube lo que son videos de Roblox, Minecraft y unos y otros juegos más, te recomiendo que vean su contenido, hagan ese buen contenido y también quería decirles sobre mi canal que estoy subiendo tres videos al día estoy subiendo Destiny Boss Whispering Willows y Dragon Ball ZK claro. Whispering Willows como les dije que quiero que llegue me, al menos a 15 views o sea 15 vistas eh, no, no ha llegado así tiene como tres vistas no hay video por qué. si los videos anteriores si, anteriores si tuvieron más apoyo bueno me voy a bajar no 15 plus quizás a 10 si llega a 10 plus subiré hoy mismo o sea si hoy llega a 10 plus subo lo que es la continuación que sería el capítulo 4 pero si ya no llega hoy bueno hasta, hasta el tiempo que se mueve hasta que no llegue a 10 plus no, no seguiré subiendo bus por bueno vamos a continuar con lo que es o sea, pues, Vamos a irnos a la partida que aquí es donde nos quedamos. Este es el capítulo 2 de Hombres y de Kaker. Esta es la saga Saiyan, para o sea, lo que queráis saber. Bueno, nos quedamos aquí. No, ya nos vamos a... Sí. ¡Ay! ¡Ay! き、これもアクセス。こいつは Vamos a lo que es la casa. ち。食い物取ってきたぞ。ただいま、お母さん。遅い Hola, Bento, a preparar la y ¡Vamos a entrar dentro mi Goku como siempre olvidándose de todo Nuestro querido Goku Ok, para los que quieren leerlo todo Pónganle pausa al video Pero básicamente resumido es que Tú puedes conseguir ingredientes y le dices a mí que cocine X platos Obviamente hay que conseguir primero las recetas Porque sin recetas no puedes hacer los platos y básicamente aquí digamos, ella nos hace un platillo entonces el pescado como pueden ver y nos da unos estado extra si pueden ver los que son temporales y los que son permanentes hay dos tipos de estados uno que es temporal que dura poco tiene un tiempo, y los otros son permanentes que se quedan en el estado. En el que ese aumento de estado es permanente, en efecto de comida, ese es temporal. Aquí ya está el platillo, súper rápido. Entonces, bueno aquí nos piden revisar la casa. Está Gohan aquí abajo. y Ok, qué más tenemos por aquí. Estas son como que unas imágenes con una pequeña historia de lo que es el anime de Dragon Ball, porque recuerden que es Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Aquí podéis leer, pongan pausa al video y yo voy a seguir. こいつはクリーンと試行した時の石だな。この石はクリーンと le hacía un montón de huevadas a Goku. Ya, si de Da. yo. se ha guardado la comida en el culo! ¡No, güey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, y como les dije en el video anterior, tenemos lo que son las comunidades que se van desbloqueando. Así que bueno, lo principal como juego de pelea, esta comunidad que es la IRUZ es la primera que tienen que ayudar al 100%, recomendado. Las otras comunidades ya más tranquilos podrían ayudar. 悟空さ、ちょっと待つだ。ご飯ちゃんに よくに合ってるだ。ご飯ちゃん。それをかぶってる No le he escuchado nada porque Ocu ya está en ya se ha ido a Estados Unidos. A ver ha ido a la luna ya. Desaparición en radar. この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。あるものは莫大な富を、またあるものは大の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。 これ まあ、 き悟空。あら。こんにちは。<笑> 孫 A ver. Por pues, acaso estas son imágenes originales del... del o sea, del, del anime. Son imágenes originales del anime. De lo que es de Gago Ball, claro, antes de la saga de Raditz y todo esto. Oh bueno, aquí ya no tenemos nada más Vamos a hablar con Heili A ver qué nos dice Vamos aquí a ver Goku. Omae Eso es 王冠のやつを倒して平和になったからな。おい、お<笑> 忘れ ¡Hey! sama <risa> no A su entrenamiento de siempre. <ríe> Qué desgraciado. Ya saben cómo entrena el maestro Roche, pues. Con sus revistas de. de leñadoras en bikini. Qué buen entrenamiento. Y hemos desbloqueado la comunidad de adultos. Solo disponible para mayores de 18 años. Si no, no se te desbloquea esto. Ojo, cuidado. Ojo que se lo estoy advirtiendo. Si el juego detecta que no tienes 18 años o más, no se te desbloquea esta comunidad. Pues dice, aquí dice solamente para adultos. Bueno, a ver. Tenemos lo que son las historias secundarias. Estas no las voy a mostrar en los videos porque si no se alegraría mucho. Esto es, como dice aquí, es secundario Así que yo solamente les traeré lo que es la historia O no sea, normalita La principal Vamos a empezar Aquí con Krillin. No. Ah, es que aquí no hay voces Goku, sé que el Maestro Roche lo mencionó antes ah, pero no me puedo permitir desperdiciar toda la fuerza que obtuve, así que planeo que hice retomar. la... Madre mía, ponga el video en lento porque. ¿Eh? Uh, no sé. Bandai Namco, por favor. Y dile también al al estudio, al Monterrey al estudio, que corrija esto, por favor, porque. ¿Cómo oh, vas a creer que tienen los diálogos y...? O sea... Deben de corregir esto, porque mira... Hay sonidos, pero no están hablando, entonces... Imagínate, es un coñazo leer todo eso... ¡Ah! Así a la velocidad que pasa... hasta ¿Cómo? Perdonen por eso, no es mi culpa <risa> estar aquí, así que... ¡Soy ya, <risa> Deberían corregir esto... Bueno, a ver, vamos a hacer el entrenamiento Para los que no saben, estas son las zonas de entrenamiento que van a aparecer en los mapas Vamos a entrar Aquí nos conseguimos una nueva habilidad Bastante sencillo la verdad nos desbloqueamos una habilidad claro bueno vamos a ver aquí el personaje y vamos a ir al árbol de habilidades como pueden ver este es el árbol de habilidades vamos a desbloquear aquí poder supremo y vamos a desbloquear aquí ay no tengo orbes. ya para nos hemos ido por acá nos hace falta muchos gorros para poder completar o sea tener estas habilidades con mayor nivel a ver tenemos estas habilidades vamos a añadirle una más golpe meteorico no este ráfaga de energía consecutiva Necesitamos tener un ataque más poderoso porque, como podrán ver, tenemos el cabeza mecán, piedra, pelotilla y vuelta al pues. Tenemos dos ráfagas de energía, o sea, tenemos dos habilidades de energía y dos cuerpo a cuerpo. Bueno, es, es importante tener esto. Transformaciones: tenemos poder supremo. Esto de aquí nos, lo que nos va a permitir es darnos un buff. Sea un buff claro nos va a buffear en un 5% para hacerle más daño a enemigos que están aturdidos por ejemplo cuando le hice el, el golpe meteórico a Krillin y quedó aturdido ahí en ese momento los ataques que le hagas después de ese golpe tendrán un 5% extra de daño y bueno estas son las estadísticas de nuestros personajes la, lo que al lado izquierdo tenemos la salud y el ki y al lado derecho todo lo que son Ataque cuerpo a cuerpo, defensa y bla, bla. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse para más contenido a este también. ¿sí? Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.